Tienes que aprender que a veces toca salir adelante solo. Toca hablar contigo mismo y buscar ese apoyo incondicional dentro de ti. Toca volverte más fuerte y demostrarte que no necesitas a nadie para poder ser. Hola amigos, les saluda Ricardo Niño. Sean bienvenidos a b lifers Me complace que estén nuevamente por acá. Gracias por tomar este paso para conseguir el bienestar personal. A veces, toca volver a empezar. Y está bien. De hecho, solo los más fuertes entienden. Entienden que la vida se trata de eso. De situaciones que nos ponen en la cuerda floja. Situaciones que incluso nos hacen dudar de nosotros mismos. Pero esas mismas situaciones son las que nos impulsan a seguir adelante es duro pero en la vida toca afrontar las barreras a veces acompañados otras solos pero no temas estas últimas son las que más nos enseñan tenemos que aprender a pensar en positivo aunque entiendo que hay situaciones que nos nublan la mente por completo, esto es necesario si de verdad queremos seguir adelante. Solo imagina lo bonita que es la vida. Ahora te pregunto, ¿la vas a desperdiciar intentando entender cómo funciona? ¿Limitándote? ¿Haciéndote creer que eres débil? No, solo se vive una vez cuando toca toca y ya recuerda que por algo ocurren las cosas llegamos a este mundo a luchar a hacer nuestros sueños realidad si el camino se llena de tormentas pues caminamos bajo de ellas y con cada charco hacemos que crezca una nueva ilusión un nuevo sueño por cumplir si el camino está hecho o bien lleno de piedras, las arrojamos fuera de él, recuerda que mientras más grande es la piedra en el camino, más grande será la recompensa que obtendremos. Si no luchas por tus sueños, ¿quién más lo hará? Claro que a veces podemos caminar acompañados porque Sí, podemos encontrar personas en nuestro camino, pero en ocasiones hay batallas que debemos enfrentar solos, siendo nuestro único apoyo. A veces, la vida nos pone en un dilema que, ¿para qué contarles? Nos vemos en la difícil decisión de elegir entre continuar con el ritmo de vida que llevamos o arriesgarnos a perder algunas cosas y personas por buscar algo mejor. Aún teniendo en cuenta que podemos perder todo lo que nos ha costado tener. Amigos, no les tengamos miedo al crecimiento. Nuestra mente debe madurar para afrontar nuestros problemas y estar conscientes del dolor que estos nos generan. Pero al mismo tiempo, tener esas ganas inmensas de seguir adelante y triunfar porque para eso vinimos a este mundo para triunfar y ser esa persona que siempre soñamos. Muchos se quedan a medias del camino y no los podemos culpar. Tal vez están cansados de tanto tropezar, de tanto caerse y no saber cómo levantarse. A ellos les decimos, aún pueden, aún puedes. Si ese obstáculo está en tu camino, es porque puedes con él y con muchos más el objetivo es pensar pensar muy bien cómo vivimos de esta manera lograremos tener todas nuestras ideas en orden lograremos ese equilibrio que tanto queremos ese que tanto anhelas estaremos más tranquilos porque actuaremos bien haremos lo que nos gusta y comenzaremos a pensar en grande porque sí si, si antes nuestra mente estaba nublada y no nos dejaba ver más allá ahora no habrá nada que nos detenga cuando entendemos los retos de la vida apreciamos lo que tenemos y a quienes tenemos y entendemos que los fracasos no existen, que estos no son más que enseñanzas. Y de las buenas, tal vez el resultado no sea el mejor, no sea el más esperado, pero sin duda habrás trabajado muy duro para lograrlo. Y estarás satisfecho. Saca de tu mente esos pensamientos negativos, esos que solo te debilitan, los que te hacen pensar que no vales. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sí vales y mucho. Déjate vivir de ellos y vive de tus sueños, de tus anhelos, pero no conforme a ello. Esfuérzate en hacerlos realidad la vida es todo un dilema la verdad porque debemos elegir entre nuestras decisiones y aquellas que impone el resto del mundo entre las personas que tenemos cerca y a las que de verdad queremos bueno en realidad más que elegir es como un ajuste porque si esas personas se cruzaron en nuestra vida es por algo Nada es casualidad, todo está escrito en realidad. Debemos, o debes, estar consciente que, si vivimos como nuestra mente se lo imagina, no lograremos afrontar ninguno de los obstáculos que la vida nos pondrá enfrente. Claro que, si estás concentrado y sabes muy bien lo que quieres, ¿quién soy yo para decirte lo que debes hacer? ¿Quién es el mundo para decirte lo que puedes y no hacer? Si llega el momento de volver a empezar, hazlo. Hazlo sin miedo. Hazlo para que seas cada vez más fuerte. Hazlo porque tu bienestar y tu felicidad son más importantes. Y si de ellos depende que tengas que iniciar desde cero, entonces hazlo. Sé más fuerte que nunca. Crece desde el interior lo sé sé que iniciar no es fácil sé que dejar todo a veces no es fácil pero en la vida debemos cometer ciertos sacrificios para obtener los mejores resultados en realidad los nuevos pasos van a depender de nuestra manera de pensar si solo pensamos que nos irá mal pues obvio nos irá así pero si tenemos fe de que este esfuerzo valdrá la pena, entonces es muy probable que el viento sople a nuestro favor. El miedo es algo que no podemos evitar. De hecho, este nos demuestra que estamos vivos. No lo podemos evitar, pero sí lo podemos controlar. Al controlarlo hacemos a un lado nuestras inseguridades. Los fantasmas esos que no te dejaban avanzar ya no estarán se habrán quedado donde pertenecen en el pasado suena fácil pero no te voy a mentir no lo es no te preocupes en este mundo no hay nada imposible en la vida a veces toca seguir adelante con los ojos llenos de lágrimas y el corazón en pedazos si estabas buscando una señal para no caer una para no darte por vencido esta es Eres fuerte y lo sabes. Puedes con esto y más. Cree en ti. Yo lo hago. Me despido. Soy Ricardo Neño y gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.